Buen día. Bueno, últimamente mis videos son siempre adentro de un restaurante, así que les muestro lo que voy a comer hoy. Mi vaquita braseada. Hola, vaquita braseada. ¡Qué rica, eh! Vaquita. ¿Vieron que Rusia cuando hace las historias se pone el celular acá? Como que sí. ¿Verdad? Así. Habla, habla. No. Hola. ¿Cómo están? Bien. Es un poco intimidante para la gente que haga las historias así. No es una foto, eh. Sos linda, eh. Oh. Sos potra. Oh. Sos diosa. Oh. Sos hermosa. <risa> Canta Soy... esa canción que me acabas de componer. Cande. ¿Cómo es? Pero Delphi lo filmó, entonces se lo puede mostrar a Simón. <risa> Delphi lo filmó y se lo puede mostrar a Simón. ¿Se lo mostrará? Fan. <risa> ¿Recuerdan que les conté que ayer me puse una crema para el cabello? Pues es que, neta, ahorita me siento como el comercial de Selena. Tu cabello más fuerte y sedoso. O sea, estoy así. Alan, mira mi cabello. <risas> Chicos, escucha la voz del doctor hacia a lo lejos y entonces me está dando miedo En serio, de verdad Doctor, yo voy a usar mis lentes hoy no me vea? Así para que no me vea Diva total Porque mi cabello hoy está sedoso Doctor, escúchame una, escúchame una cosa Yo comí sano Yo comí todo perfecto Uy, bien. La, mi reina, bien, yo bien y me dijo que estaba súper, súper bien y que me felicitaba muchísimo porque se veía que me estaba cuidando. Así que sí me cuidé porque pues hoy traigo mi cabello sedoso. ¡Ay, qué insoportable! Voy a andar por la vida así. Así. ¡Hola! ¡Hola, Carol ¡Hola! ¿Regalas una foto? ¡Claro! ¡Ah! Ahora voy, en, ahora voy en camino a grabar para el canal y quiero contarles que al lado de mi casa están construyendo Entonces no saben, estaban taladrando en la mañana, así como tirando la pared, no sé por qué O sea, porque... Ponen que si sigo grabando videos así vamos a tener videos hasta el próximo año Quiero contarles que esos videos que tengo preparados ya nos duran hasta noviembre en noviembre tengo que volver a grabar videos porque si no ya no vamos a tener videos. Mando mensaje a Lizardo y le digo, Lizardo, quiero que vengas a mi casa a cenar sushi. En realidad quiero que venga a jugar conmigo. Y que creen, no me contesta. O sea, no me contesta, me dijo que no. Que no, que no puede que está ocupado. O sea, no siempre se da la oportunidad de que yo te invite a comer sushi y a jugar. tal Siente mi cabello. ¿Cómo lo ves? Sedoso. ¿Lo ves sedoso? Como el comercial de Selena. Eh, sí, mejor. <risa> ¡Hola! <risa> ¡Estamos en el súper! ¡Mamá, quiero unas galletas! ¡No, no, nada. Vamos, ¡Nutritiva! Vamos, vamos, vamos. ¡Mamá! ¿Qué ¿no? ¡Ah! Mamá, ¿qué significa, ¿qué significa Arre para ti? Vamos, todo bien, excelente. excelente. No, ¿Qué significa? No sé qué significa. Excelente, dice todo bien, Arre. Decían que querían que yo me pusiera el pelo lacio. Pues ahora ya está, el pelo lacio y pues mi maquillaje bien hermoso miran vean vean vean qué ojazos gracias Ale. y gracias y gracias Alan por por ser una maravillosa persona ahí lo vio <risas> gracias mamá por comprarme mis galletas y gracias Carol por tanta belleza que cargas por dentro y por fuera Y mi cabello sedoso y... Chicos, y hoy, o si hoy llueve Es porque Dani llegó así me dice, Carol ¿qué crees? Te tengo un regalo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Me desmayo, me muero O sea, de verdad estoy en shock ¿Hay cámara? Para mí hay alguna cámara oculta O algo por el estilo Porque yo de verdad no estoy entendiendo absolutamente nada O sea, me trajo un regalo Y ¿saben lo que me trajo? Chocolates. O sea. No, ¿no estarán envenenados los chocolates. Ah, si quieres, alguna no. Piedra, ¿sí? no son tan buenos, la verdad. O sea, te digo, te estoy diciendo la neta. ¿No te gustan, en serio? Como que, que se están poniendo? buenos, pero. Porque sigo probando, tan bueno, pero tampoco es como que digas tú, wow, si me pierdo en un desierto me llevo estos chocolates, no ¿Pase? Ese es el famoso momento que nadie conoce, pero quiero que conozcan Es en el que nos tenemos que poner de acuerdo de qué vamos a hablar en el video Y es en el momento en donde sale mi, mi Carol enojada, porque a veces no me gusta lo que tengo que decir unas muñequitas, vamos a ver la personalidad de cada una de mis hermanas, tanto de Kumari, de Insideri y pues mi personalidad entonces va a estar muy cool porque vamos a remontar como en cuando yo era muy chiquita a contar de mis juguetes y con esas muñequitas pues vamos a ver la personalidad de cada una A falta de verano hay que disfrutar esta resolana, ¿no? Te estamos esperando, Julia. El sol y yo. Dale que se va. Y quiero pepas. Aquí llegó Bala. <risa> ¡Hola, amiguita! Te parece así, <risa>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 Bueno, tenemos ahí se acordaba de A él, y después él, y después él, de hecho no me, cómo es, no, no me acuerdo cómo se resuelve. Había un sobre, una carta. Ok. Y me la carta influencia. Te cuento, te la cuento, te la Cuéntame. Nora está casada con su marido. Sí. ¿No?